Buenos días, tardes o noches, no sé a qué hora se vea este video, pero bienvenidos al canal del Dr. Serp. En este video tenemos como propósito explicar por qué la definición de física, como la ciencia que estudia la interacción entre la masa y la energía, es errónea o ambigua. <risa> En un video anterior se menciona que es la definición más aprendida de los estudiantes, aunque no ayuda a comprender esta ciencia correctamente. Comencemos analizando el objeto directo del enunciado, la interacción. Según la Real Academia Española, la palabra interacción existe y está en el diccionario como acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, etc. Quiere decir que para que exista física se requieren dos o más agentes que interaccionan, cosa que ocurre en una gran cantidad de ejemplos de la física. Pero existen ejemplos donde no hay interacción. Sin embargo, se puede estudiar por medio de la física. Un ejemplo es imaginar una estrella con mucha masa como el sol, en un espacio determinado. Debido a la cantidad de masa que tiene el sol, modifica su entorno generando un campo, concepto que se profundizará a futuro en otro video. Este campo es del tipo gravitatorio, proviene de la existencia de una masa, pero no interactúa con su fuente, la masa. Se puede analizar cómo se genera el campo, ¿De qué depende el campo? Y no se tiene ninguna interacción con otro elemento. Por ello se entiende que esta definición no abarca fenómenos fundamentales, que explican los resultados de interacciones y comienza a ser errónea para definir esta ciencia. El otro aspecto es la interacción entre masa y energía dentro de esta definición. Se puede decir que la acción cae entre estos dos conceptos. Entonces si se toma el enunciado literalmente, cualquier sistema que uno de estos elementos no exista no puede ser estudiado por la física. Para contradecir esto, consideremos el ejemplo de un fotón viajando en el espacio. En este caso la particularidad del fotón es la carencia de masa. Un fotón no tiene masa, pero puede ser descrito por medio de conceptos físicos como es un campo eléctrico y un campo magnético que varían en el espacio y en el tiempo. Concepto que veremos con profundidad, más a futuro. Otro detalle al hablar de energía en esta definición, se puede considerar prácticamente cualquier sistema, ya que la masa es una representación de la energía, Junto con sus otras hermanas, como el movimiento, capacidad de reaccionar químicamente, etcétera. Lo que quiere decir que se podría estudiar todo con física, cosa que se puede considerar cierto bajo una perspectiva demasiado general, pero no es posible, pues fenómenos naturales se pueden complicar mucho y por ello se requiere otra ciencia para entender más eficientemente el comportamiento natural. Tal es el caso de la química y la biología, que el fenómeno natural tiene tantas variables que requiere otra perspectiva para analizar el conocimiento ya que es difícil mantener la postura física. Analizando estas características de la definición no ayuda a entender qué es la física y con el paso del tiempo termina siendo la materia que nadie entiende y todos reprobamos en la prepa. Pues en muchas situaciones no se visualiza la interacción, o bien cómo influyen los conceptos básicos o cómo influye la masa y la energía en un fenómeno natural. Es importante reconocer conceptos básicos como propiedades dentro de la naturaleza por medio de la física, cosa que no se considera en esta definición tradicional. Por todo lo visto es necesario comprender que la física es la ciencia que analiza, explica, describe, pronostica los fenómenos naturales. Para comprenderlos e, o inclusive en algunos momentos poder reproducirlos. Tomando en cuenta estos postulados para describir la física... Permite abrir una perspectiva más real a las funciones de esta ciencia y comprender la importancia de cada tema, cosa que veremos en otro video. En conclusión y síntesis, en particular la definición tradicional se limita a un aspecto específico de la física. Los estudiantes pueden malinterpretar prácticamente todo ignorando las otras ciencias exactas y no nos ayuda a entender el proceso de estudio de la naturaleza en un ejemplo real. La propuesta para definir la física nos ayuda a entender por completo la perspectiva que se desea, y que tiene el ser humano sobre el comportamiento natural de los sucesos concretos, y que este conocimiento nos ayuda a facilitar nuestras vidas humanas. Si aprendiste algo o se te hizo interesante este tema, te pido un like como apoyo a este canal o suscribirte para estar al pendiente de otros temas relacionados a esta ciencia o este video. Me gustaría saber tu opinión sobre el video en los comentarios, si te ayuda a entender más a fondo sobre estos temas. Aprende lo que puedas, repasa lo que sabes, practica lo que entiendes para ser mejor persona en esta sociedad. Se despide el Dr. Serp, hasta luego.